Buenas tardes a todas las personas que ya se conectan a través de la página de Facebook de la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad del de Salvador. Le cedo el micrófono a nuestra eh, moderadora de esta tarde, Katherine. El micrófono es todo tuyo para dar inicio puntualmente a las dos de la tarde con la tercera jornada de diálogos. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida a la tercera sesión de Conferencias Internacionales, Diálogos Académicos Universitarios y Pensamiento Crítico 2023, el cual es organizado desde la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Salvador, a través de la Secretaría de Investigaciones Científicas, Secretaría de Posgrado de la Universidad del Salvador y Editorial Universitaria con el apoyo del colectivo universitario Dr. Fabio Castillo Figueroa. Mi nombre es Caterine Peñate y es para mí un gusto moderar este evento y además contar con su presencia, por lo cual de antemano expresamos nuestro agradecimiento a quienes ya se están conectando a esta sesión a través de las redes sociales de la universidad. Un cordial saludo a la vicerrectoría académica y al vicerrector académico Dr. Raúl Ernesto Ascunaga López. Maestro Ricardo Martínez, coordinador de diálogos académicos. Por supuesto, doctora Katia Colmenares, sea muy bienvenida. Eh, ella estará a cargo de la conferencia magistral de esta tarde titulada El pensamiento y método crítico de Carlos Marx hacia la propuesta de colonial. A continuación, escucharemos las palabras introductorias de este evento por parte del doctor Raúl Azcúnaga, vicerrector académico de la universidad. Tengan buenas tardes, estimados compañeros y compañeras de la Universidad del de Salvador y de la comunidad en general que sintoniza esta conferencia magistral a cargo de la doctora Colmenares para los diálogos académicos internacionales y pensamiento crítico que impulsa la vicerrectoría académica tener la presencia mediante una conferencia virtual de la doctora Colmenares tocando un tema de enorme trascendencia, principalmente en la, en la discusión epistemológica, en la discusión del pensamiento crítico latinoamericano. Acercarse a Marx, acercarse a su método, está tan vigente como lo fue y lo estuvo hace 50 o 100 años. Lógicamente, las relecturas del pensamiento marxista, desde los pensadores actuales como Enrique Dulcel, Ramón Grossfogel, la doctora Colmenares, eh, nos da bases para que el pensamiento crítico siga avanzando en nuestra América Latina. La Universidad del de Salvador, pues, se complace en recibir esta conferencia y deseamos que para todos y todas sea no solo ilustrativa, sino también motivadora para encontrar nuevos caminos de reinterpretar nuestra realidad, nuestra sociedad y aportar al desarrollo de nuestros pueblos, al, al desarrollo de los más necesitados, de los olvidados, de los que no son escuchados. Y las universidades públicas tenemos ese compromiso, de seguir siendo la conciencia crítica de la sociedad. También tenemos que entender que esa conciencia crítica no puede ser en los mismos términos de hace 50 años, de hace 25 años, sino más bien una conciencia crítica que nace de las nuevas realidades, de las nuevas necesidades, pero siempre del sentido de lucha tan necesario en nuestros pueblos. Agradezco a la doctora Colbenares su disposición para otorgarnos esta conferencia y les doy a todos y a todas un cordial saludo en nombre del señor rector maestro Roger Armando Arias Alvarado y del vicerrector administrativo el ingeniero y maestro Juan Rosa Quintanilla, Hacia la Libertad por la Cultura. Muy bien, agradecemos las palabras del doctor Raúl Azcúnaga. A continuación, me voy a permitir leerles un poco acerca de la trayectoria académica de la doctora Katia Colmenares. Eh, la doctora Katia Colmenares es mexicana, doctora en Humanidades con especialidad en filosofía política por la Universidad Autónoma Metropolitana es integrante del Consejo Interno y responsable de planes y programas académicos en el Instituto Nacional de Formación Política del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. También fue directora de la licenciatura en filosofía y de la maestría en filosofía y crítica de la cultura de la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México. También dentro de su de su experiencia, ella ha sido profesora en la facultad de filosofía y letras de la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional de México, en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, en la maestría de teoría crítica del posgrado de ciencias del desarrollo CIDES en Bolivia, también en la licenciatura y en la maestría de la Universidad Intercontinental, entre otras. Ha dictado conferencias en Bolivia, Venezuela, Guatemala, Colombia, Argentina, Honduras y en 2012 realizó una estancia de investigación doctoral en una universidad alemana. Trabajó como asistente del doctor Enrique Dussel entre 2003 y 2007 y tiene posgrado en estudios latinoamericanos. Además de ello, ha publicado diversos artículos en relación a la lógica dialéctica Filosofía Política Crítica, el método de la ciencia crítica en línea de la filosofía de la liberación. Es autora del libro Hacia una ciencia de la lógica de la liberación, elementos para una crítica de la razón transontológica en la editorial Autodeterminación, La Muela del Diablo, Bolivia, 2015. Con nosotros... La ponencia, el pensamiento y método crítico de Carlos Marx hacia la propuesta de colonial a cargo de la doctora Katia Colmenares. Muy bienvenida, doctora. Muchísimas gracias eh, por, por esta invitación. Muchísimas gracias también al, al rector, a Ricardo y a todos los que han hecho posible eh, esta participación. Y pues la verdad que estamos aquí. En servicio y con todo gusto porque pues nuestro compromiso está también con las universidades, con las universidades públicas, como, como dice el rector. Y, y bueno, en ese mismo ánimo también eh, queremos enmarcar el tema que hoy vamos a trabajar, que es el tema del método, el método de la ciencia y el método de la ciencia crítica. Y bueno, es un tema que hoy en día nos resulta de suma importancia porque estamos viviendo momentos críticos, estamos viviendo, digamos, momentos de crisis y eso nos implica también hacer una revisión, una revisión del conocimiento, una revisión de la ruta que vamos a seguir y justamente en México y en muchos lugares de América Latina, en Venezuela, en Bolivia, se están llevando a cabo procesos de transformación que intentan no solamente, digamos, tomar eh, las instituciones en el ejercicio del poder para, para hacer o para limpiar ¿no? estas instituciones de corrupción, sino que también... Hay la idea de dar un viraje, de poner eh, las instituciones al servicio de los pueblos. Y esto que podría parecer, digamos, como algo obvio en los procesos de transformación, el día de hoy significa llevar a cabo transformaciones muy de fondo. Porque... Eh, precisamente este momento en el cual vivimos, un momento en el que la vida, la vida como tal, está en peligro, no solamente la vida humana, sino la vida. Las especies las vamos viendo como entran en un proceso también de, de extinción y van mermando las condiciones, las condiciones en las cuales eh, estamos viviendo hoy no son las mismas en las cuales estábamos viviendo hace 50 años, hace 100 años. Si El deterioro se va incrementando de una manera que no había sido prevista. Entonces, lo primero que nos convoca a pensar es eh, cómo es que hemos llegado a este punto si precisamente este momento histórico en el que estamos, podríamos decir que tenemos el mayor desarrollo, digamos, científico que se, que se ha dado en la historia de la humanidad. Al menos ese es el relato, ¿no? Ese es el relato que se nos cuenta todos los días. Y si hemos llegado a este punto en el cual este acelere, el acelere, digamos, de la producción científica y tecnológica, que se ha desatado, sobre todo en el último siglo, también ha desatado una destrucción nunca vista en toda la historia. Entonces tenemos que ver aquí cuál es la relación entre uno y otro. ¿Cómo es que a mayor desarrollo científico y tecnológico, mayor depredación de la vida? Eh, digamos, estas son preguntas, ¿no? preguntas que nos convocan preguntas que eh, nos hacen también revisar, revisar métodos, métodos de la ciencia. Y una de las cosas eh, que más nos ha llevado a, a trabajar este tema es nuestro contacto con la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, del cual pues nos sentimos realmente parte, como parte de, de ese proceso con un gran conjunto de compañeras y compañeros de muchos lugares del mundo que nos comprometemos cada día con mayor conciencia de hacernos cargo de esos efectos negativos, de pensar desde la negatividad, de pensar desde el sufrimiento, de pensar desde los pobres, de pensar desde las víctimas y de intentar desde ahí proyectar otro mundo posible. Entonces, el trabajo que, eh, que queremos el día de hoy exponer aquí con ustedes es fruto pues, de un diálogo de un diálogo que continúa con la obra del doctor Dussel, con la obra del doctor Franz Ginkelhammer, eh, con la obra de nuestro querido Juan José Bautista, filósofo boliviano, y bueno, y otros compañeros que han seguido también eh, este trabajo. Y bueno, el método de la filosofía de la liberación que Dussel empezó a desarrollar desde hace ya varias décadas y que encontró su cauce precisamente en el trabajo con Marx, con la obra de Marx a la cual el doctor Dussel le, le dedicó 10 años de su vida eh, decantó precisamente en la idea de que el método de la filosofía de la liberación digamos el método crítico estaba pensando una explicitación del método que había utilizado Marx en el Capital entonces eso es lo que nos, nos ha llevado a nosotros a continuar pues este trabajo y este camino y lo primero que yo quisiera comentar es que la ciencia no consiste solamente en una actividad encaminada a la producción de conocimiento, sino que eh, la ciencia también está enfocada en la reproducción de un modo de vida en concreto. Esto es como la base de todo, es decir, hacemos ciencia, nos hacemos preguntas, porque tenemos preguntas desde la vida, tenemos preguntas desde la política, desde cómo vivir bien, cómo vivir de una manera verdadera. Y, y la verdad nos interesa por eso. O sea, la verdad no es una preocupación teórica, es una preocupación fundamentalmente ética y política. Porque de lo que se trata es precisamente de encarnar esa verdad hay una pretensión que tiene el ser humano de actuar pues de la mejor manera posible. Y, y entonces las preguntas, las preguntas del conocimiento de manera constitutiva han surgido de esas preguntas de la vida, de cómo vivir, cómo poder reproducir la vida del mejor modo posible. Decía Dussel eh, en muchas ocasiones, ¿no? lo ha repetido y me parece que quedó también en la ética de la liberación, la expresión de que la razón es una astucia de la vida. Es decir, el ser humano no tiene grandes garras o grandes dientes para defenderse, pero tiene una razón. Y eso es lo que le ha permitido precisamente encontrar las condiciones para reproducir su vida y mantenerse en este plano. La vida que además hay que decir... Es delicada y necesita de muchas condiciones. Está atravesada por la finitud a cada momento. Y la finitud entonces tiene que también acompañar nuestro proceso reflexivo, nuestro proceso de racionalidad. Si es que queremos mantenernos precisamente pensando desde la vida. Y y bueno, esto, este trabajo, este ejercicio reflexivo se ha llevado a cabo en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todos los pueblos, en todas las cosmovisiones. En todas se ha producido conocimiento y la pregunta por el conocimiento ha estado siempre enraizada a la reproducción de la vida. Esto nos lleva precisamente a la idea de que la producción de conocimiento reproduce también una vida en concreto. Entonces, el modo de acercarnos a la realidad, el modo de pensar la realidad, está ya definida por un corte, por, una, por un marco que contiene este modo de vida eh, en concreto que encarnamos cada uno de nosotros. Entonces, esto a lo mejor no nos aparece a primera vista y podemos pensar que, que el conocimiento o que la ciencia, digamos, produce conocimiento y ya, pero no, produce modos de vida. Entonces, en la modernidad, eh, que es este proyecto civilizatorio en el cual estamos metidos actualmente desde los últimos 500 años, que Enrique Dussel ha establecido esta fecha, ¿no? 1492, como una fecha en la cual podríamos situar el inicio, el inicio en el cual Europa sale, sale de, su, de su provincialidad a encontrarse eh, con un mundo desconocido para él y que tuvo la osadía de pretender descubrir, ¿no? Porque así es como se ha nombrado también, 1492 se dice, es el año del descubrimiento de América. Claro que eso solamente aplica si nos ponemos la armadura de Cortés y nos subimos a las carabelas. De Colón. O sea, si vemos desde ahí el continente, nos va a parecer un continente nuevo y nos va a parecer como que vamos descubriendo. Pero la gente que vivía ahí, por supuesto que sabía que existía y es casi ridículo que lo pongamos de esa manera, pero esas cosas, esas maneras de nombrar la historia, que son ridículas, sin embargo se han ido estableciendo. Como eh, como marcos de interpretación que por siglos no se cuestionaron. Entonces, el conocimiento produce modos de vida. Dice, se puede deducir, digamos, de la filosofía de Hegel, la idea de que el producto, el primer producto de la ciencia es el científico mismo. Se produce una subjetividad. Y Europa, en ese proceso de expansión, de expansión territorial, económica, política, en donde pasó de ser periferia a convertirse a partir de la expoliación de un continente entero, eh, se convirtió en centro del mercado mundial. Entonces, este cambio de, de situación geopolítica, de situación histórica, también implicó un cambio de paradigma. E implicó que Europa se pusiera eh, de manera metodológica como centro, que se pusiera como un yo, como un ego. Dice el doctor Enrique Dussel. Eh, empezamos antes de Descartes con un yo conquisto que después se va a convertir en René Descartes como un yo pienso pero este pasaje que es un pasaje existencial, histórico geopolítico eh, se va construyendo y se construye primero en el modo de reproducir la vida o sea primero Europa ese centro y de ahí va constituyendo un modo también de conocimiento que le reafirma su modo de vida. Entonces, esta, esta nueva situación desarrolló toda una metodología en donde a partir del yo se constituye todo lo que no es yo, se constituye como objeto se constituye como mediación para el yo. El yo moderno tiene entonces esta estructura, una estructura no o sea que vuelve sobre sí misma, en donde eh, cada uno es como fin, eh, principio y fin. Es eh, en política ¿no? el individuo que busca su propio interés, por ejemplo. Y, y esta estructura básica del yo que se hace ciencia que se hace método se hace también política entonces yo quiero ir marcando esta relación entre lo epistemológico y lo político porque son realmente como dos lados de una misma moneda moneda que van eh, realmente de manera indisoluble a cada momento afirmándose y desplegando todo un proyecto civilizatorio que se va a colocar en todo el mundo con un discurso de racionalidad, de eh, universalidad, de verdad y de argumentación objetiva. Entonces, esta cosmovisión, porque hay que decirlo así, es una cosmovisión, va a pasar por un proceso de purificación, porque al principio también viene como una justificación incluso teológica, que después va a quedar eh, invisibilizada por el proceso de secularización. Entonces, el método de la ciencia, que, que es justamente como el núcleo, ¿no? Más abstracto. Ha sufrido ya un proceso de secularización tal que ya no se nota lo cosmo, la cosmovisión al interior, que ya no se nota lo teológico al interior sino que se pone precisamente en un lenguaje que a todas luces nos aparece como objetivo y, y bueno, avanzando a la par de la dominación política, de la colonización que se dio a nivel mundial, pues se establece finalmente como un lenguaje eh, universal. Basta ver ¿no? las currículas, dice el doctor Dussel las currículas que hay en las grandes universidades de todo el mundo, para darse cuenta cómo, hasta, hasta qué punto este proyecto civilizatorio que nace en Europa eh, y que nace, pues, eh, con fines, ¿no? Con fines políticos, de pronto se plantea como si no tuviese lugar de nacimiento, ¿no? Como si fuese universal, como si fuese válido para todos, como si fuese un nuevo estadio de la humanidad. Entonces todo esto va acompañado también de una narrativa, de una comprensión de la historia, de una organización, de manera que se van borrando las memorias locales, las memorias de las culturas, de las distintas civilizaciones y se hace un gran metarrelato. Baste ver, por ejemplo, ¿no? la filosofía de la historia de Hegel, que estructura, que es un gran intento precisamente por volver a, a, a establecer como el orden de lo real en una estructura coherente. Y en esta estructura coherente, nos dice Hegel, el inicio sí se da, digamos, en África. Pero la historia, la historia del espíritu, la historia de Dios que se va representando, que se va reconociendo y se va gozando en la historia, eh, sigue su curso y va pasando por las distintas culturas, los distintos desarrollos, hasta llegar al nivel más desarrollado de todos, que es Europa. Entonces, Europa se pone no solamente como una cultura entre otras culturas, sino que se pone como la cultura que lleva a la humanidad a un nivel de desarrollo como nunca antes se ha experimentado en toda la historia. Entonces, este proceso hace saltar a Europa de su, de su lugar local para constituirse y ocupar el lugar de lo universal. Se borra lo local, se borra lo provinciano, digamos, se borra eh, lo particular. Y entonces ahora lo particular de Europa es universal en sí mismo. Y esto eh, es constitutivo, o sea, realmente se lleva a cabo este proceso. De manera que se van borrando todas las otras historias y hoy pues tenemos... Eh, como recuerda Ramón Grossfogel continuamente, esta sentencia que me parece que es de Boaventura originalmente, que dice que se produce el conocimiento, eh, no más bien, que se reproduce en las universidades occidentalizadas solamente el conocimiento producido en cinco países, ¿no? Por hombres de cinco países. Inglaterra, Estados Unidos, Francia, eh, Italia, y me está faltando uno. Entonces, todo este conocimiento opaca, no invisibiliza la producción de conocimiento en otros lugares. Pareciera que no existe, pareciera que solamente lo, lo, lo universal se produce ahí producen estos lugares. Entonces, lo que nosotros queremos ir eh, mostrando es que este método de la ciencia, al cual se le quita, ¿no? De manera constitutiva, el sello de moderno. Y bueno, hay que, hay que decir también, ¿no? La palabra modernidad tiene ya una carga, ¿no? O se tiene una carga muy positiva. O sea, lo moderno es lo mejor, es lo más actual, es lo más novedoso. Y lo más novedoso significa siempre lo mejor, porque el pasado está bastante inferiorizado. O sea, si, si tomamos como referencia la, la teoría de Darwin, pues entre más atrás, más cerca de los monos estamos, ¿no? Entonces, entre más actual, pues... Eh, Mejor, ¿no? Nos vamos alejando precisamente de ese pasado de naturaleza en el cual este, estábamos ahí eh, coimplicados. Entonces, este método de la ciencia, moderno, reproduce un tipo de vida, que es el tipo de vida moderna. Y ahora vamos, vamos a, a, a indagar, ¿no? ¿Qué hay ahí? Y para esto nos es muy útil precisamente Hegel, en donde él trabaja en esta obra de la ciencia de la lógica, cuáles son los conceptos puros de la razón moderna. Siempre hay que recordar que es moderna, ¿no? O sea, no es de la razón sin más, sino que es de la razón moderna. O sea, lo que él hace explícito... Es el contenido de la razón moderna, el contenido de la subjetividad moderna, el contenido del estado moderno, ¿sí? Siempre hay que recordarse que todo lo que ahí él está exponiendo es para poder entender cuál es el contenido de este modo de vida moderno. Y Entonces, cuando trabaja eh, estos conceptos puros en la ciencia de la lógica, él va a hacerse la pregunta, digamos, más radical de todas. Que es una pregunta que hoy, o sea, en el siglo XXI, nos tenemos que volver a hacer. Porque tenemos que llegar hasta un nivel de profundización y de radicalidad que nos permita empezar a construir de otro modo. Y la pregunta es, ¿cuál es el concepto de concepto? Es una pregunta que nos puede hacer como un poco doler la cabeza porque significa preguntarse por toda condición de conocimiento. O sea, ¿cuál es la condición de conocimiento? ¿Cómo puedo yo producir eh, conocimiento? ¿Y qué es lo que yo produzco cuando produzco conocimiento? Entonces, esta pregunta tan radical de qué es el concepto de concepto, la va a responder eh, Hegel de una manera que nos tiene que también llevar a nosotros a, a reflexionar sobre cuál es la base sobre la que vamos a producir un mundo nuevo. Y él dice, el concepto de concepto a lo que apunta es a la verdad, pero a la verdad con mayúscula. O sea, a la verdad en el sentido, dice Hegel, que Dios es la verdad y solo él lo es, ¿no? O sea, estamos tratando de preguntar por un, eh, un contenido que es como el señor de todos los contenidos. O sea, el contenido que, il, que ilumina, que da luz, que pone orden toda la, toda la realidad. Eso es lo que estamos haciendo cuando preguntamos cuál es el concepto de concepto. Entonces... Eh, Este concepto de concepto y que Hegel, digamos, lo, lo representa con la idea de Dios, nos, nos organiza, nos organiza todo. Y lo que tenemos que entonces ir a ver es qué hay ahí adentro, ¿no? Desde dónde es que vamos a organizar todo el pensamiento posible. Entonces... Eh, es como si, a mí me gusta poner este ejemplo porque resulta más claro hablar de pronto en términos, digamos, muy metodológicos, muy abstractos, eh, resulta complejo si no estamos acostumbrados a hacerlo y vale la pena de pronto acudir a la representación para entender de qué estamos hablando. Si yo voy, por ejemplo, a una universidad y yo voy acompañado de una persona que viene de otro planeta, ¿no? y yo le tengo que explicar lo que es una universidad. Digamos, yo voy, ingreso a la universidad y le digo, mira, esta es una universidad. Entonces, una persona que no tiene claro, ¿no? que no, no tiene la idea de lo que es una universidad, no va a entender eh, lo que yo le estoy presentando. Me va a decir, a ver, a ver, yo lo que veo aquí es eh, gente caminando, no gente adentro de las aulas, veo sillas, veo mesas, veo bolsas, veo mochilas, veo... O sea, ¿cuál es la universidad? Entonces, claro, la universidad no se ve con los ojos. La universidad es una idea, pero es una idea que atraviesa la realidad por dentro, ¿sí? Y que atravesándola le da estructura. Es lo que, lo que permite que cada uno de los fenómenos, o sea, cada una de las cosas que veo ahí delante de mis ojos, tenga sentido. Entonces, yo estoy en una universidad y la silla no es la silla eléctrica, ¿no? Es una, es una silla de acuerdo a la actividad pedagógica que ahí se desempeña. Entonces, cuando yo me pongo ¿no? a, a ver por dentro qué significa la idea de universidad, tengo entonces que hablar de eso. Tengo que hablar de la actividad pedagógica que permea todo lo que pasa al interior ¿no? de esos muros que yo llamo universidad. Entonces, la idea es lo que da estructura a la realidad y no se ve porque no es fenómeno. pero sí la podemos ver con la razón. O sea, la razón es la que nos permite poder eh, trazar toda la, la vinculación que tienen, aquello que me aparece y darle una estructura, darle una lógica, un orden. Eso es lo que yo hago con la razón. Entonces, la modernidad, ¿no? Y volviendo, que es este proyecto civilizatorio que está en decadencia, que es una civilización que hoy podemos decir que es una civilización de muerte, porque hacia allá nos está conduciendo, porque vemos en las consecuencias que produce su verdadero contenido y que vemos también en la pobreza que produce su contenido. Eh, tenemos que ser capaces como de, de, de poner en relación el, el método de la ciencia que la modernidad ha desarrollado con su propuesta política, con su modo de vida y poner en crisis todo ese proyecto civilizatorio. Es decir, la tarea que tenemos el día de hoy no, no basta no nos va a ser suficiente gritar, criticar el sistema capitalista y decir, vamos a proponer otro sistema económico. Porque lo que está en crisis es el proyecto de vida como tal. Porque conduce a la muerte. O sea, en realidad es un proyecto de muerte. Habría que resemantizarlo. Y este proyecto, que es de muerte, se produce con conocimiento. Miren qué cosa. Se produce conciencia. Y se produce también con el modo de producción capitalista, con eh, las políticas de la dominación, con el neoliberalismo. O sea, tiene como eh, muchos brazos, muchas manos para poder garantizar efectivamente eh, su vigencia. Decía, y aquí vamos hacia Marx, ¿no? Porque decía Marx que el, el modo de producción capitalista no solamente produce objetos, sino que produce también sujetos. Y esta es la idea. O sea, es un modo de producción y de reproducción de la vida. Entonces, si queremos cambiar... Este, este proyecto civilizatorio que no es solamente un modo de producción de mercancías, no es solamente un capitalismo, porque si algo aprendimos también de Marx es que capitalismo y sociedad moderna son dos lados de una misma moneda. Él dice como objetivo de su libro, y eso es algo que se pasa desapercibido todo el tiempo en el marxismo del siglo XX, él dice... El modo, eh, no, eh, dice, el objetivo de esta obra, de su obra, de su gran obra, El Capital, es poner a la luz la ley económica que está detrás de la sociedad moderna. O sea, la sociedad moderna, que es un tipo de sociedad en, en particular, que, que implica un tipo de subjetividad individualista, egocéntrica, se produce a través de un sistema de producción y de reproducción de vida. Entonces, capitalismo y modernidad van juntos, no son cosas separadas. Y por eso, en este momento en el que estamos, tenemos que trabajar cuestionando, por supuesto, el sistema capitalista, pero también tenemos que criticar el sistema de ciencia, el método de la ciencia moderna, que es un método que parte también de una oposición originaria, que es el sujeto frente a un objeto. Y este sujeto frente a un objeto, que es como el ABC, ¿no? Constitutivo, cuando uno ve cuál es el método de la ciencia, pues te dicen, bueno, primero pregúntate cuál es tu objeto de la ciencia. O sea, el sujeto eh, está en un espacio y pone, digamos, pone como toda su voluntad de conocimiento en un objeto que ya está constituido como tal, como, oh, como algo que no tiene fin en sí mismo. Este punto de partida, esta oposición sujeto-objeto, es moderna de principio a fin. Porque no en todos los modelos, ni en, to, en todos los proyectos civilizatorios o culturas, se ha pensado de ese modo el conocimiento. Y siempre recuerdo, en los pueblos originarios, y esto es algo que ha trabajado de manera muy profunda el doctor Juan José Bautista, los, eh, los pueblos originarios no conocen objetos. Conocen sujetos. Es decir, la relación epistemológica primera es una relación dialógica. O sea, miren que, que esto, es, esto es como agarrar el, el paradigma de la ciencia y volarlo en mil pedazos. ¿Qué pasa si nosotros no asumimos ni siquiera el punto número uno del método de la ciencia moderna? Y si vamos, ¿no? O sea, a colocarnos de otra manera frente al mundo. Hoy estamos queriendo discutir, ¿no? Estas bases, o sea, estas bases metodológicas. Y las queremos discutir porque no solamente se trata de producir críticamente conocimiento. Se trata de producir otro modo de vida, que eso es lo más importante. Fíjense, si Marx no escribió un libro de ciencia crítica, de ciencia de la lógica crítica, para criticar a Hegel, fue por eso. Porque lo que había que producir no era primero un método crítico. No, lo primero que había que hacer era criticar la realidad y cambiar la realidad. Y el método crítico lo, lo vamos descubriendo en ese camino, en ese camino de producción de otro modo de vida. Y decía Marx, si Hegel ha producido una dialéctica invertida, es porque ha partido de una realidad invertida. Esto me parece a mí central. O sea, el problema no es el pensamiento que está invertido. El problema es que la realidad está invertida. El problema es que cuando el moderno abre los ojos, lo que ve son individuos. O sea, el modo como, como vive el moderno es el problema. El modo como constituye la realidad el moderno, ese es el problema. El modo como el capitalista se explica a sí mismo la aparición milagrosa de la, de la ganancia, es el problema. Y tenemos que mostrar, dice Marx, lo que está detrás. Primero, que solamente eh, el ser humano es el único que puede producir valor en relación con la naturaleza. Hay una relación metabólica, básica, originaria, de donde parte todo. Y, eh, y desde ahí es de donde se puede reproducir cualquier vida y desde donde el capitalismo succiona como todo valor para poder eh, después decir que es producción del capitalista. ¿No? como ganancias, pero es como una cosa artificiosa, mágica, milagrosa, pero dice Marx, en realidad es un encubrimiento, no se, no se ve la verdadera realidad. ¿Cuál es la verdadera realidad? La verdadera realidad es que el ser humano está en una relación con la naturaleza que es una relación primaria, Solo podemos comer naturaleza, solo podemos metabolizar nuestra vida a través de la naturaleza. Y más yo diría, somos naturaleza. Somos naturaleza. Y desde ahí tenemos que colocar el pensamiento y trabajar un método de la ciencia que sea expresión de la racionalidad de la vida. Que encarnemos realmente, o sea, ese ser naturaleza y empecemos a pensar. ¿Cuál es el tipo de método que requerimos para poder reproducir la vida? Suena como algo muy sencillo y muy simple y muy obvio. Pero fíjense que estamos llegando a eso en el siglo XXI. Claro, no es que estemos llegando recién. O sea, un montón de culturas lo tenían claro. Pero tenemos 500 años de repetirnos otra cosa de repetirnos el discurso de la modernidad y de haber perdido completamente la orientación de para qué hacemos ciencia. Hoy en día es muy común escuchar que la ciencia no tiene ningún compromiso, el compromiso es con la verdad, pero cuando vemos en serio, eh, no solo que tiene un, un compromiso muy claro, sino que el, el, la ciencia moderna está al servicio del gran capital. O sea, ahora las investigaciones se hacen con una racionalidad instrumental, pero de principio a fin llegan las, eh, las productoras de la leche, los grandes capitales de la leche, y le dicen a los científicos, quiero que me desarrolles una investigación que me demuestres que la leche es buena para la salud. O sea, ya tienen la la, digamos, la conclusión de la, de la investigación antes de empezar. O sea, es racionalidad instrumental pura. No hay ahí realmente un servicio de la vida, una o sea, no hay una racionalidad al servicio. Hay un, a, al servicio de la vida. Hay una racionalidad al servicio de quien pueda pagar más, al servicio del de aumento de la tasa de ganancia. Entonces, eh, la producción de un método crítico y llegar hasta una fundamentación que vaya a hacerse esa pregunta, esa pregunta que se hizo Hegel hace ya tiempo: ¿Cuál es el concepto de concepto? Pero desde la reproducción de la vida. Ese va a ser realmente toda la diferencia. Y, y creo que podemos, estamos en condiciones el día de hoy de producir un conocimiento no solamente, digamos, eh, crítico, sino que también se proponga producir otro modo de vida, porque de eso se trata. Se trata... Eh, de conectarnos, ¿no? De conectarnos con esa, como decía Dusselt, con esa astucia de la vida y desde ahí permitir que la ciencia y que la razón tome con toda su, con toda su energía eh, la voluntad de reproducir la vida y de ser ahora sí criterio de discernimiento en este siglo XXI. Y bueno, pues en ese camino estamos y por supuesto que será obra pues de los pueblos y de que sigamos produciendo y escuchándonos desde las distintas cosmovisiones porque esto no es eh, ni será eh, obra, digamos, de unas cuantas cabezas. Esto tiene que ser un diálogo de cosmovisiones, un diálogo... Eh, de procesos de transformación que se propongan realmente construir un proyecto civilizatorio más allá de la modernidad y, eh, y que permita que la vida y la vida de todos sea posible. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Katia Colmenares, por sus interesantes eh, reflexiones. Eh, en realidad me ha parecido que esta forma tan interesante, tan diferente de comprender, eh, quizás de cuestionar el método que la modernidad impone, es uno de los principales retos que tenemos ¿no? como academia. Eh, por lo tanto, es interesante iniciar ya con estas reflexiones, como usted muy bien lo planteaba, hacia, eh, para empezar, definiendo que el conocimiento produce modos de vida y que a partir de ello también es necesario un un, un, una crítica ¿no? a estos métodos que han venido reproduciendo conocimiento científico con un modo de vida en particular. Real en realidad me ha parecido súper, súper interesante esas valoraciones. En redes sociales tenemos algunas participaciones, en realidad uh, comentarios, de hecho aprovecho el momento para saludar a quienes nos están también saludando de diferentes partes, de México, también de aquí del El Salvador. Uh, por ejemplo, Franco Caruso nos dice a manera de comentario, uh, como diría Levinas, la ética precede a la ontología. Pero también es imperativo que ahora la ética también anteceda al saber, es decir, partir del reconocimiento y desde ahí abrir la multiplicidad de saberes, sabidurías y conocimientos en camino a un paradigma agnóstico que supere la dicotomía clásica entre episteme y doxa, agregando la poiesis y todas aquellas formas de saber a las que la ciencia en singular, unívoca y moderna, eurocéntrica, etcétera, ha dado la espalda. Asimismo, Marta Patricia eh, hace sus valoraciones diciendo que esta ha sido una interesante y excelente ponencia. Eh, por el momento, ha llegado una pregunta también, doctora. Estamos ya en el momento de preguntas y respuestas, animando siempre a la audiencia que pueda hacerlas llegar a través de eh, comentarios. Gabriel Lara, por ejemplo, menciona que es, si es posible que pueda pensarse la ciencia desde una forma distinta que la actual civilización ha impreso. Que la distinta, no, no te escuché porque se cortó un poco. De acuerdo, Gabriel Lara. Consulta si puede pensarse la ciencia de una manera distinta que la actual civilización ha impreso. Ah, claro, pues justamente esa es la idea, esa es la idea. Eh, fíjense, pensando en, en esta relación ¿no? que decimos, la ciencia reproduce modos de vida, reproduce también modos de entender la política. Entonces, a mí me gusta poner siempre este ejemplo porque creo que es muy claro. Si para mí, si yo soy un moderno y yo tengo delante de mí objetos y la naturaleza es objeto, porque ese es el objeto por antonomasia, ¿no? Eh, y yo me relaciono con la naturaleza, dice Hegel, ¿no? Yo, digamos, la voluntad se pone, esa es como la primera relación práctica del que tiene la subjetividad, ¿no? Se pone, pone su voluntad en un objeto. Y, eh, y eso es lo que nosotros llamamos el apropiarse. O sea, se pone, se apropia del objeto y se vuelve propiedad privada. Esa es la propiedad privada, digamos, del individuo. Si yo me comprendo de esa manera, si yo comprendo la naturaleza como un objeto y me pongo entonces como propietario, o sea, si lo pienso de cerca, en realidad lo que estoy yo caracterizando es la idea del burgués. O sea, pareciera que el ser humano es burgués desde Adán y Eva, ¿no? O sea, siempre ha sido burgués, porque esa es como su primera relación. Y entonces el sujeto eh, se vuelve propietario privado y ahí pues ya es, es persona, dice, dice Hegel, ¿no? Entonces, en esa comprensión, el ser humano es como señor de la tierra, ¿no? Es propietario privado. ¿Qué pasa si yo vuelo, ¿no? O sea, y ahora me pongo, como dice Dussel en, en su libro 1492, él, se los recomiendo muchísimo, es un libro muy hermoso. Dice: ¿Qué pasa si yo pongo, ¿no? Mis pies desnudos en la arena y ahora encarno una subjetividad de un pueblo original. O sea, yo abro los ojos y yo no veo un objeto enfrente de mí. Yo veo la naturaleza y veo la madre, ¿no? Y la veo con toda su dignidad. Y yo entonces me entiendo a mí mismo como hijo de la tierra, no como propietario de la tierra. Entonces, el moderno es señor de la tierra, ¿no? El originario es hijo de la tierra. Si soy hijo de la tierra, y todos somos hijos de la tierra. ¿Qué somos entre nosotros? Hermanos, exactamente. Entonces, ve, ¿eh? un, un modo de conocimiento se te rebota como un modo de hacer política. Porque entonces somos todos hermanos y la política que se, que se deduce ahí es una política comunitaria. Tienes la madre, tienes los hermanos, tienes los tíos, las tías, ¿no? los cerros, los espíritus. Es una comunidad. ¿Qué pasa en la modernidad? Que tienes puros señores de la tierra, que cada uno busca su propio interés y dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, entraremos en contacto. ¿Cómo? Con un contrato, ¿no? El contrato es esa manera en la cual yo guardo mi interés y tú guardas tu interés y queda ahí, ¿no? En objetividad firmado. Y el día que no se cumple el contrato, ¿no? Nos separamos. Le suena el matrimonio moderno, es algo así, ¿no? Estamos ahí hasta que nos entendamos. Y el día que ya no me sirve, ¿no? <ríe> que ya no es para mi interés, ahí te ves. Entonces, eh, la política, la política moderna es así. O sea, es entre individuos. ¿Y cómo lo llama Hobbes? Es la guerra de todos contra todos. Entonces una política que se deduce de una cosmovisión que tiene la naturaleza y que la comprende como madre, o sea, ahí, ahí vemos el modo de conocimiento. Se te refleja en una determinada política. Pero también al contrario, ¿no? Entonces, está sumamente interrelacionado, o sea, si queremos pensar otro mundo, tenemos que pensar otro método de la ciencia y tenemos que pensar otro modo de hacer política. Entonces, hay que dar esa respuesta que tiene que ser una respuesta compleja, pero una respuesta justamente que nos permita descolonizarnos y avanzar hacia la construcción de una subjetividad otra, porque el problema de fondo, o sea, el problema último, y aquí, digamos, yo lo caracterizaría como, como último tema, el problema de fondo es la subjetividad. ¿Qué encarnamos? ¿Qué sujeto encarnamos? ¿Encarnamos un yo? ¿O encarnamos un nosotros? En los pueblos tojolabales todo el proceso de educación es un proceso, ellos lo llaman de nosotrificación. O sea, naces nosotros porque naces y, y estás en el rebozo de la mamá y siempre estás ahí en el nosotros, siempre. Es un nosotros chiquitito que va aprendiendo en la responsabilidad del camino hasta que llega a ser... Un gran nosotros, una autoridad, solamente puede ser autoridad si es que su boca habla la palabra del nosotros. O sea, si su boca ha logrado esa sabiduría. Si eso lo trasladamos a la ciencia, la tarea que tenemos por delante es producir un método de la ciencia que sea capaz de hablar con la voz. De la Pachamama. Ese es el reto. Sumamente interesante, ¿no? ¿Cómo cambia esa dinámica de relación de poder entre los actores a partir de esa posición en la que se, se considere ¿no? a sí mismo, ¿no? Como sujeto, como objeto... Me parece súper interesante. Eh, fíjese, doctora, que nos han llegado en realidad bastantes consultas en las aulas virtuales de MIT. Eh, aprovecho también para saludar a los estudiantes de Sociología y de, también estudiantes de la Escuela de Artes que se conectaron a través de estas aulas virtuales. Y desde ahí, Laura Romero nos manda la siguiente pregunta. Ella quisiera saber qué limitantes tiene Marx para la visión de colonial. Y qué aporta. Y de pronto también le hago llegar la pregunta de Arturo Delgado eh, que plantea: ¿El pensamiento de Marx responde a una realidad moderna, por ejemplo, con la aparición de la inteligencia artificial? Mira, para la primera pregunta, para la primera pregunta yo diría. Eh, Marx, si algo nos enseña, es a pensar críticamente. Él es un ejemplo que a mí me parece muy importante eh, de conciencia crítica estando dentro de un mundo completamente moderno. O sea, Marx, Marx nace en la modernidad. O sea, él es constitutivamente, digamos, por formación. Podríamos decir, o sea, todo su entorno es muy moderno. Claro, que tiene otras variantes ahí que están presentes y que es su tradición semita muy, muy viva, ¿no? Que también le da otra perspectiva. Eh, pero él es capaz de cuestionar la sociedad moderna no desde otra cultura, porque hay dos maneras como de, de, de criticar la cultura en la que estás. Una cuando te sales, ¿no? O sea, cuando tienes la experiencia de vivir otra cultura y de decir, no, pues mira, desde esta otra cultura se ve así, ¿no? O sea, eso es fácil, porque haces una transición existencial, ¿no? O sea, de modo de vida. Pero aquí no se trata, y, y justamente por eso eh, me parece más importante, aquí no se trata de hacer como una crítica culturalista. O sea, no es que ahora vamos a criticar la modernidad desde otra cultura, ¿no? porque no, no es un pasaje de culturas, lo que tenemos que hacer es lograr un criterio racional para la reproducción de la vida, y eso está más allá de todas las culturas, está presente en las culturas, porque de alguna manera las culturas son res, responden a eso, o sea, dicen, bueno, desde el mundo laval respondemos así, así es como debe ser, así es como debe vivir el hombre verdadero, ¿no? Eso significa también laval eh, desde la cultura semita, bueno, así es como nosotros pensamos que debe vivir el hombre verdadero, ¿no? La mujer verdadera. O sea, son respuestas de reproducción de la vida, de cómo se debe vivir. Entonces, lo que nos interesa no es entrar ahí en, la, en, en el problema cultural. Lo que necesitamos nosotros es pensar qué tipo de vida tenemos que nosotros encarnar para que la vida de todos sea posible. Es una pretensión de universalidad más, más fuerte. Y tenemos que bajarle, por ejemplo, ahí al consumo. O sea, con el consumo moderno al que estamos acostumbrados hoy en día, no es posible. No es posible la vida. Entonces, esa es la diferencia entre el vivir bien y el vivir mejor de la modernidad. El vivir bien de nuestros pueblos originarios, que es un vivir bien que apunta a lo digno, a lo cualitativo, a la medida de la satisfacción. Uno no puede comer al infinito porque te mueres, explotas, ¿no? O sea, la, la vida tiene un límite y ese es el límite de la dignidad. La, el vivir mejor es al infinito, o sea, siempre puedes tener más lujos. O sea, siempre puedes hablarle, Siri, ¿no? Y préndeme la luz, báñame, ¿no? O sea, siempre puede, podemos imaginar como un lujo más. Y ese es el infinito. Es el infinito, lo que llamaba Hegel, el mal infinito, porque nunca lo ves en acto. O sea, siempre le puedes agregar más. En vez del infinito que nos interesa, es el de la dignidad. Es el que dice, bueno, yo soy infinita porque tengo una dignidad absoluta, ¿sí? Y ese tiene una satisfacción. Entonces, tenemos que traducir ese concepto de vivir bien en un modo de vida en concreto. ¿No? Entonces, Marx es interesante y es un ejemplo porque él logra penetrar, hagan ah, de cuenta, él vive en la modernidad y él logra penetrar adentro de la modernidad y decir: ¿qué es lo que la modernidad no está diciendo? Ah, bueno, no está diciendo que el único que produce valor es el ser humano. Es decir, es la vida. O sea, él como que cava, cava, cava y se le dobla la pala. Y lo que encuentra abajo de todo es la vida. Y desde ahí es que hace toda su crítica. ¿no? Y él se da cuenta, o sea, este sistema capitalista está destruyendo la vida. Pero la vida es la condición de posibilidad de la producción del valor y de la producción de todo capital y de cualquier sistema económico. O sea, la vida sí es un criterio. Entonces Marx lo que hace es eso, o sea, penetrar el sistema y encontrar un punto en el cual ya no se puede ir más allá. Entonces, cuando él descubre la vida, empieza a trenzar todos los conceptos y las categorías desde ahí. ¿No? Que, que esto nos daría para cursos enteros, que sería bueno hacer, pero así nada más para decirlo muy rápido, eh, él empieza y dice, a ver, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo explico esto? Porque siempre es el problema de cómo hacerlo inteligible, pedagógico, ¿no? ¿Cómo explico esto? Para que el obrero lo entienda, porque a Marx le interesaba que el obrero de a pie supiera dónde está el robo del sistema capitalista. Porque si no el obrero va a salir a la calle y va a decir, quiero que me este, aumenten el salario. Y dice y dice Marx, no, o sea, tú estás tú estás pidiendo aumento de salario, pero lo que tienes que pedir es la abolición del capitalismo. Porque aunque te aumenten el salario, te van a seguir explotando. La explotación no está ahí. Entonces, para que el obrero tenga conciencia en su lucha política, él dice yo tengo que escribir este libro. Entonces él dice, bueno, la mercancía es así como, a ver, todo mundo tiene enfrente una mercancía. Vamos a empezar desde ahí, ¿no? Pedagógicamente. Entonces él empieza, bueno, la mercancía, ¿qué tiene ahí? Bueno, ¿qué tiene? Tiene necesidades, ¿por qué? Porque sirve para algo, o sea, es útil para la vida, ¿no? Ah, encuentra la vida. Y después, ¿y qué tiene además la mercancía? ¿Por qué la intercambio? Ah, porque tiene tiempo de vida. O sea, la gente dedicó ocho horas de su vida a producirla. Y eso es lo que en realidad intercambiamos, el tiempo de vida. Entonces, en cada paso de las categorías, él lo que va descubriendo es la vida. Y dice, eso es lo que anima todo, esa es la sangre coagulada que circula en el capital, ¿no? Y entonces, cuando no nos pagan, todo lo que nos tienen que pagar, nos están chupando la vida, como, como el vampiro te chupa la vida, te paga una parte, pero te va desangrando, o sea, por eso es el proceso de deshumanización te va desangrando en el camino y, y en ese desangre, ¿no? tú no puedes pedir que te inyecten otro poquito de sangre porque el problema sigue. Entonces tenemos que transformar este sistema y que el excedente que produzcamos efectivamente llegue a la comunidad porque el excedente se va como ganancia al gran capital. Entonces Marx es, es crítico por eso. O sea, ¿por qué él penetra el modo de producción capitalista? Encuentre, dice, la sociedad moderna se está reproduciendo aquí. ¿Y por qué? O sea, porque ha montado como toda una realidad a, a los ojos, aparentemente. Y aparentemente el capitalista te da trabajo, aparentemente el capitalista es el que te paga. Pero tú no te das cuenta que en realidad quien te paga eres tú mismo. Porque tú estás produciendo lo que después te van a dar solo una parte. No te van a dar todo lo que produjiste. Y así, o sea, entonces, ese, esa, esa realidad como ante los ojos, que en realidad no es más que un velo, esa es la modernidad y ese es el, el sistema de producción capitalista. Entonces, lo que hace más es agarrar ese velo y romperlo y decir, mira abajo, abajo que tienes, tienes la vida, tú estás produciendo todo. La naturaleza también, ¿no? O sea, tú con la naturaleza. O sea, desde ahí es de donde tenemos que empezar a pensar otro sistema económico, político y todo. Y no desde lo que te aparece a los ojos, que es el capitalista, que somos individuos. No, no somos individuos. Dice, dice Dussel, todos tenemos un ombligo. Constitutivamente no somos individuos, somos comunidad. Pero hay que como... Como quitarnos, ¿no? O sea, esas telarañas que no nos dejan ver y desde ahí empezar a construir y a pensar. Y la otra pregunta era: la segunda, ah, de la inteligencia artificial. Exactamente. Sí, yo, yo la verdad, digamos, eh, lo que intentaría, digamos, esa pregunta yo no se la he hecho a Marx, ¿no? Pero se lo podría hacer, o sea, leyendo, cuando uno lee, uno tiene que leer con preguntas en la mano. Uno no puede agarrar un libro y ponerse a leer porque si tú no tienes preguntas, el libro no te habla. Entonces, hay que leer siempre con preguntas. Yo no me he hecho esa pregunta, así que no podría realmente responderle si Marx tiene algo que decir al respecto. Pero también yo diría, eh, tenemos que hacer las preguntas que son eh, relevantes, ¿no? Esa pregunta ahora de la inteligencia artificial es una pregunta sumamente relevante, ¿no? Que yo diría, hay que hacer, no sé si a Marx, ¿no? No sé si Marx tiene algo que decir, eh, podríamos hacer el intento de pensarlo, pero si no, yo diría, pues mira, ese es el perfecto momento para continuar, o sea, para continuar la obra, para continuar pensando porque también... Lo que se produjo en un momento y en un contexto es eh, para el momento y para el contexto. Y lo demás, pues nos toca a nosotros poner al día y donde ya no haya a quién citar, empezar a construir desde nuestros propios pies y desde nuestra propia cabeza. Todo un reto, la verdad, doctora, el que se plantea, ¿no? Por delante, aprovecho justamente esta respuesta para... Eh, vincularla con una pregunta que creo que ha quedado también ya abordada a través de redes sociales ya no valenzuela por ejemplo mencionaba al respecto de cómo invertir esa carga positiva que tiene la representación social del concepto de modernidad que ya usted ha mencionado al respecto y tania benítez también estaba consultando sobre cómo podía aplicarse el pensamiento y método crítico de carlos marx en la propuesta de colonial en el contexto actual de la educación para promover la conciencia crítica y también la lucha contra la opresión y desigualdad en el sistema educativo. Eh, si usted tiene alguna reacción a esta última pregunta, doctora, con esta estaríamos cerrando las participaciones. Sí, pues bueno, eh, realmente el, el trabajo que tenemos que hacer es enorme, es enorme y efectivamente yo diría que de los, de los centrales es el problema educativo, o sea, el pedagógico. Es algo a lo que nos tenemos que dedicar, porque imagínense ustedes, estamos, eh, por ejemplo, en el proceso bolivariano, se plantea como proyecto construir un estado comunal, ¿no? Un estado comunal. O sea, lo que tenemos hoy es un estado moderno, eso es lo que tenemos en todo el mundo. Estamos pensando en pasar a un estado comunal, pero ¿qué significa? Ser comunitario. ¿Qué significa tener una subjetividad comunitaria? O sea, lo que estamos acostumbrados es a ser individuos, ¿no? Sociedad moderna, cada uno buscando su propio interés, en la lucha de todos contra todos, en las relaciones cosificantes, porque eso es, o sea, la relación social, la relación moderna, es una relación cosificante constitutivamente. Entonces, si vamos a producir un estado comunal, pues tenemos que agarrar y dejar esa subjetividad. Ahora, ¿cómo la producimos? ¿Cómo, cómo empezamos a ser comunitarios? ¿no? Y ese es un trabajo, por supuesto, pedagógico. O sea, tenemos que entrarle y, y yo creo que, que hay mucho material para ir pensando el tema, ¿no? Por ejemplo, Carlos Lenkensdorf tiene un, un trabajo hermosísimo que yo se lo recomiendo mucho, muy sugerente, eh, en donde él reflexiona sobre el modo de vida tojolabal y se llama filosofar en clave tojolabal del libro. Tiene varios, pero ese digamos es, es muy sugerente porque aborda muchos temas económico, pedagógico, político, espiritual incluso y... Eh, y entonces él habla de cómo es que se va configurando la subjetividad del nosotros desde que nace el Tojo Laval, ¿no? O sea, nace y no se lo pone en una cuna, ¿no? No se lo deja ahí en un cuarto eh, siendo, siendo un yo, sino que se lo monta ¿no? la mamá en el rebozo y a seguir porque hay que arar la tierra y hay que seguir trabajando. No, o sea, 40 días ni nada, o sea, hay, hay que continuar la labor. Y ese niño va aprendiendo el modo de, de, de, de funcionamiento de la comunidad a través de los ojos de la madre no y a través del servicio. Y cuando apenas se baja del rebozo, eh, llega otro al rebozo y ella tiene que ponerse ya a ayudar. O sea, empieza a adquirir cada vez más responsabilidades y esa responsabilidad hay que cultivarla. Y va creciendo. Y eso en la modernidad es un espanto, porque ¿cómo le vas a dar responsabilidad a un niño, no? Estamos todos educando, educando en la irresponsabilidad. Pero bueno, tenemos en el mundo moderno adultos de 50 años que quieren seguir jugando videojuegos, ¿no? Y que no quieren asumir ninguna responsabilidad y eso es lo más normal del mundo. Pero un niño, Tojolabal, o sea, a los cinco años, o sea, ya tiene, yo me acuerdo, Juan José Bautista, ¿no? el filósofo boliviano Aymara, me decía, nació mi hermana, eh, es una historia muy hermosa, porque dice, nació mi hermana y mi mamá fue llevada a la clínica y yo me quedé con mi hermano solitos y llegó una vecina y dijo, este, ¿dónde está tu mamá? No, pues se fue porque ya empezó con, con las contracciones y dijo, ¿y qué estás haciendo? Ponte a hacerle, ponte a hacerle pues el caldo, vas a ir al mercado, entonces dice, fui yo con mi hermano, dice, yo tenía hace cuatro años y mi hermano tenía seis, o sea, y fuimos al mercado, compramos las cosas, llegamos, mi hermano cocinó, Hizo un caldo, ¿no? Con verduras, con pollo, con todo. Agarró, lo empaquetó y fuimos a la clínica y se lo llevamos a mi mamá. Y Dice, mi mamá me, nos vio llegar así, ah, se ha puesto a llorar de alegría y se ha comido su caldo que le hizo su hijo de seis años, ¿no? <ríe> o sea, ese es el mundo de los pueblos originarios, ¿no? O sea, el... subestimamos mucho a los niños, pero tienen una capacidad de servicio enorme y de aprendizaje enorme, pero no, no los cultivamos ¿no? en esa responsabilidad que tenemos que irla haciendo crecer. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde va el ser humano? O sea, nosotros tenemos que pensar que el ser humano es naturaleza consciente, autoconsciente. Pero entonces también es naturaleza autorresponsable O sea, nosotros somos los encargados de que la, la vida sea posible y que siga siendo sostenible. Dice Enrique Dussel, tendríamos que nosotros funcionar a partir del postulado de la vida perpetua. ¿Cómo tendríamos que vivir para que la vida fuera perpetua? Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por estas valoraciones y estas increíbles reflexiones. Con esto estamos cerrando entonces este diálogo académico universitario, agradeciéndole su participación en este evento, eh, recordando que esta es una actividad que se ha desarrollado y se ha promovido desde la Vicerrectoría Académica de la Universidad del de Salvador con el apoyo de la Secretaría de Investigaciones Científicas, la Secretaría de Postgrado de de la Universidad del de Salvador, la editorial universitaria, el colectivo universitario doctor Fabio Castillo Figueroa y a nuestro público, a nuestra audiencia que ha estado bastante activa saludando, felicitando su ponencia y también haciendo preguntas sumamente interesantes. Les agradecemos su... Eh, conexión, su presencia y también les invitamos a mantenerse pendientes de la próxima jornada de diálogos académicos universitarios y pensamiento crítico y eh, pues están cordialmente invitados eh, a mantenerse pendientes de nuestras redes sociales porque ahí es donde se están publicando estas invitaciones. Cerramos entonces, muchísimas gracias nuevamente doctora Katia, hacia la libertad por la cultura. Muchas gracias también a usted.